Boleta Única Electrónica es el nombre comercial de un sistema de voto electrónico con respaldo de papel. Sistemas de este tipo se usan, por ejemplo, en una parte de Bélgica y en Venezuela. No son nada novedoso, existen desde hace tiempo. El nombre Boleta Única Electrónica no solo es una marca registrada de la empresa Grupo MSA sino que no aparece para nada en la extensa bibliografía sobre sistemas informáticos de votación que existe en el mundo desde hace más de 40 años. Sus impulsores tratan de imponer la idea de que no es voto electrónico, pero ¿qué dice la solicitud de patente de la propia empresa MSA? ¿Y qué decían las boletas antes de su uso en la ciudad de Buenos Aires en el año 2015? Lo que sucedió es que la Ley Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibía al Jefe de Gobierno imponer un sistema de voto electrónico por decreto, que es lo que finalmente se hizo mediante el artilugio de cambiarle el nombre al sistema. El reconocido investigador de la Universidad de Michigan, Alex Halderman, llama a la boleta única electrónica un sistema de voto electrónico inusual por estar basado en el uso de chips de identificación por radiofrecuencia, una idea que fue descartada en el año 2010 en Israel. Sí, la boleta única electrónica es voto electrónico, con respaldo en papel, lo que la hace más segura que los sistemas usados en India y en Brasil, pero aún con la suficiente cantidad de problemas como para no ser una buena idea.